Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta, la sexta edición del College Freedom Forum en la Universidad Francisco Marroquín. Mi nombre es Roberto González y junto con Javier, dirigimos el departamento legal de Human Rights Foundation. Las primeras ediciones del College Freedom Forum las hicimos ya hace algunos años en las universidades de Stanford, Yale, y Tufts, pero no fue sino hasta el 2016 cuando tuvimos el apoyo de la UFM que pudimos hacer el CFF por primera vez en América Latina, precisamente en este escenario. Así que estamos obviamente muy contentos de estar aquí nuevamente en la UFM, nos sentimos como en nuestra casa, gracias por estar aquí con nosotros especialmente porque sabemos del gran compromiso que tiene la UFM con los principios de la libertad individual, de la democracia y de la justicia. Muchas gracias Roberto. Eh, como dijo Roberto, yo me llamo Javier Elaje eh, y representamos aquí en el escenario a la Human Rights Foundation, que es la organización que creó el Freedom Forum, un evento grande que se realiza en Noruega y una serie de eventos satélites direccionado ...a el público estudiantil, pero con, la misma, eh, nivel, con el mismo nivel de producción eh, espectacular... ...realmente que tiene el Oslo Freedom Forum a través de los llamados College Freedom Forums... ...y eso es lo que ustedes están presenciando aquí. Quiero decirles que eh, considero que todos quienes estamos aquí somos privilegiados... ...porque realmente vamos a escuchar historias eh, que no son las típicas historias... ...que uno escucha en los eventos, en las conferencias... Porque son estas historias de eh, personas que son protagonistas en la lucha por la libertad y la democracia en países donde no hay esta libertad y esta democracia. Entonces tenemos eh, a cuatro speakers de América Latina, dos de Venezuela, uno de Cuba y uno de Bolivia. No tenemos lamentablemente Nicaragua en esta oportunidad por el hecho de que la mayoría están actualmente, son apátridas, no pueden viajar, no, pueden, no tienen un pasaporte porque la dictadura de Ortega se los ha quitado por eso no tenemos speaker de Nicaragua, y después tenemos un speaker, un conferencista del resto de los continentes del mundo, una persona de Asia que va a hablar desde la perspectiva del Tibet sobre la represión del régimen chino del Partido Comunista, vamos a tener una persona de Siria que va a hablar sobre los abusos del régimen de Bashar al-Assad en ese país, que representa de alguna manera al Medio Oriente, y tenemos una persona ...de África que va a hablar sobre los abusos del dictador de Gambia y lo que ella ha sufrido bajo esa dictadura. Lastimosamente también por cómo está el clima de eh, guerra a nivel mundial eh, por la invasión de la dictadura de Vladimir Putin a, a Ucrania. No pudimos tener a una conferencista de Ucrania a quien invitamos y que habló en Noruega... ...pero que ya no pudo hacerse presente aquí porque lógicamente su país está en guerra y están viviendo una situación eh, muy muy grave. Pero eh, con, eso, con, esa, con ese preámbulo los dejo con estos verdaderos héroes de la libertad. Espero que puedan aprovecharlos y que luego en la tarde también puedan hacerles preguntas e interactuar con ellos. Y para cerrar, vamos a dejarlos con un video de HRF que explica esta misión de HRF de enfocarse en países gobernados por dictaduras. Muchas gracias. gracias. happening all over the world is an issue that concerns every single citizen. Many of the rights we take for granted in the democratic world are a daily struggle for over 4 billion people. No freedom of speech, expression, religion, no rule of law, no free and fair elections, and certainly no separation of powers. Protesters, activists, and journalists often face violence and brutality because of their struggle for freedom. Corruption, tyranny, abuse of power, do not go on a break. We believe that the only way to rise against tyranny is through a united global movement. This is precisely what HRF is working to build. By supporting and bringing together activists from all around the world who are standing up to authoritarianism, exposing dictators and their corrupt regime, and creating innovative solutions to strengthen democracy, we will succeed. The most important thing is to be part of a network that empowers you, and the Human Rights Foundation is such a network. Our work has to go beyond simply sharing the message of these activists, dissidents, and journalists. We have microgrant programs that support activists in crisis It's in places like Belarus tens of thousands of Belarusians were put into prison. So we started the Belarus Solidarity Fund. Most of the programs that support activists take them out of their environments and their movements. What the Freedom Fellowship does is supply them with digital security, fundraising, media, nonviolent movement building, in a way that doesn't disrupt their work, but actually adds to what they are doing. HRF's Impact Litigation Program is able to place the really necessary international legal pressure on these tyrants to facilitate the release and resettlement of political prisoners of conscience. Putin's regime organized horrible repression campaigns against activists in Russia Thanks to the Human Rights Foundation, we were able to organize evacuation for dozens of Russian grassroots activists to safe places. I was arrested in Zimbabwe, and when the Human Rights Foundation stepped in, they put together a case that could be presented at the United Nations. The United Nations actually issued a statement to the Zimbabwean government to let me go and allow me to enjoy my freedom. It means seeing someone go from solitary confinement one year to speaking on the main stage at the Oslo Freedom Forum the next. A political prisoner's worst nightmare is to be forgotten. Public spotlight. This is the only thing that can work. Only together we are stronger. There are many troublemakers like me, and I feel I am among my family. Human rights activists and, and dissidents, they may often feel alone, and HRF is able to bring them together so that they see that the struggle is often a shared one. It's this extraordinary universal knitting machine that knits us all together. We celebrate powerful stories that spark actions. You play an important role in our democracy movement. We need to assume that the fight for freedom in each one of our countries is the fight for freedom in all of our countries. Es solo cuando elegimos hacer esto y ponernos de empatía a compasión que podemos mover los poderes que existen para hacer algo similar. Para la Universidad Francisco Marroquín, es un honor celebrar una nueva edición del College Freedom Forum, auspiciado por la Human Rights Foundation. Hoy, es un honor celebrar una nueva edición del College Freedom Forum, auspiciado por la Human Rights Foundation tendremos nuevamente la ocasión de escuchar a un grupo de personas y compartir con ellas su experiencia y su empeño en la defensa de los derechos humanos. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando cuando decimos derechos humanos? Pareciera que la respuesta es sencilla. Los derechos humanos son los derechos naturales inherentes a la persona. En la naturaleza no hay derechos ni privilegios ni obligaciones, ni cuotas, ni discriminaciones. En la naturaleza solo hay un instinto de supervivencia. Los seres humanos han terminado entendiendo que para sobrevivir el mejor camino es cooperar. Cooperar intercambiando ideas, servicios y bienes. Más aún, como nos recuerda a menudo Matt Ridley, es posible que los seres humanos seamos tales porque nuestros ancestros empezaron a poner en marcha ese intercambio cooperativo. Quiere esto decir que sin intercambio ni cooperación no existirían ni siquiera los seres humanos. Así es como debemos entender el origen, la existencia y la razón de ser de los derechos humanos. Es fundamental el momento en que las personas trataron de establecer las bases necesarias para garantizar la existencia de cooperación y efectuarla. ¿Y cuáles fueron tales fundamentos? Tres básicos. El respeto a la vida, la libertad para elegir cómo vivir y la capacidad de contar con medios para vivir adecuadamente. La vida, la libertad y la propiedad. He aquí el triángulo fundamental e imprescriptible. Estoy seguro que todos ustedes lo conocen bien, porque es lo mismo que llevamos defendiendo los liberales desde hace muchos siglos. Y recuerden esto, no se trata de bienes regalados por una naturaleza magnánima, se trata del marco imprescindible para garantizar una vida en sociedad completa y satisfactoria. Es importante entender que, siendo como son derechos sociales con los que las personas nos hemos dotado a nosotros mismos, no son gratuitos ni eternos. Son una invitación, un estímulo para caminar y la recompensa a lo largo del camino. El reto está claro. Debemos luchar por ellos, defenderlos cada día, vigilarlos, y no dejarnos engañar por quienes piensan lo contrario. Por eso, actividades como las del College Freedom Forum son importantes. Aquí tenemos a destacados combatientes en la lucha por esos derechos humanos. Podríamos preguntarnos si no hay más derechos humanos que los de la vida, la libertad y la propiedad. Derechos de nueva generación que no estén incluidos en esta triada, ¿No podría ocurrir que tuviéramos una visión restringida de los derechos humanos demasiado conservadora? En realidad, no. Si quisiésemos que todo el mundo tuviera un trabajo digno o una vivienda confortable, ¿cuál sería la mejor forma de conseguirlo? ¿Un programa centralizado donde la autoridad reparte ese trabajo y esa vivienda? ¿O que cada persona, libremente y de forma responsable, aspire a lograr ese trabajo o esa vivienda? En el primer caso, pudiera parecer que la solución está dada. Con ese plan centralizado, evitaríamos abusos, desigualdades, mendigos en la calle, explotación laboral. Pero no es cierto. No lo es Llevamos más de un siglo probando una y otra vez tales modelos centralizados que solo han traído pobreza y desolación. ¿Es posible defender los derechos humanos comenzando por el más esencial, la vida, cuando sabemos por experiencia que el gobierno centralizado puede provocar la carestía y el hambre? No. Nuestra visión de los derechos humanos no solo no es restringida, es la única que realmente garantiza que tales, que tales derechos humanos subsistan. Porque, en definitiva, nosotros creemos que cada individuo, cooperando de forma libre y responsable, es capaz de construir su propia vida. Así, que no lo duden, cuando debatan sobre derechos humanos, los que realmente ¿Deseen defenderlo? La tienen fácil. Vénganse al amarro y recuerden, es prohibido olvidar, como dice la canción, y olvidar testimonios como los que van a escuchar hoy, no lo hagan. Manténganlos vivos y que los alienten a hacer una lucha contra esos que pretenden quitarnos la libertad. Muchas gracias y bienvenidos de nuevo al amarro.